¿Qué es en realidad el tan famoso santo Grial? ¿En dónde se encuentra? ¿Por qué lo ocultan y no lo muestran a la humanidad? El Grial, dicen los cristianos, sería la copa que utilizó Jesucristo en la última cena. Pero si nos vamos a las tradiciones más paganas, hay relatos que nos cuentan que podría ser una piedra preciosa, una esmeralda que se le cayó a Lucifer de la frente. Incluso hay quienes creen que el santo Grial podría ser un linaje de personas en el siglo XIII había 13 había trece copas que se jactaban de ser el verdadero santo grial aquella copa que fue utilizada en la última cena o incluso la usada por José de Arimatía para recoger la sangre de Jesús de la media docena de griales que hay repartidos por Europa hay dos que tienen la posibilidad de ser los auténticos por sus datos históricos los cuales son el que está en la basílica de San Isidoro de León y el del santo cáliz de la catedral de valencia españa sea como sea algo extraño le están ocultando a la humanidad sobre este objeto existe una teoría que asegura que quien tenga contacto con el santo grial obtendrá todo el conocimiento y la sabiduría del mundo comprenderá los secretos del cosmos si esto es así entonces ya entendemos por qué no quieren que tengamos conocimiento ya que el conocimiento es poder y ellos pretenden